Continuando con el módulo de rectificación de media onda no controlada, vamos a ver carga inductiva, el puente rectificador alimentando una carga puramente inductiva. Entonces tenemos el puente, la fuente, el diodo y la carga pura inductiva. La fuente la vamos a ir considerando una fuente centrada en cero de forma sinusoidal. Raíz de 2b seno omega t. Nuevamente, como la fuente está centrada en cero el ángulo alfa coincide con el semiciclo positivo el cruce por cero, es decir, alfa igual 0. Entonces, como el caso inductivo es un caso particular del caso resistivo inductivo, podemos tomar la solución del caso resistivo inductivo, que es lo que tenemos en expresión 5, 15, perdón, y sustituir las condiciones particulares, en este caso, Z igual a omega L y φ igual a pi medios. Si hacemos esa sustitución, que es lo que aparece en la ecuación 16, vamos a obtener el resultado de la ecuación 17. A este mismo resultado hubiésemos llegado si hubiéramos resuelto la ecuación diferencial, considerando la carga netamente inductiva. Es decir, la corriente es igual a raíz de 2b sobre omega l 1 menos coseno de omega t. Para el cálculo de ángulo apagado, esa expresión de corriente 17 debe pasar por 0. Nuevamente, ni b ni l, b no puede ser 0, l no puede ser infinito, entonces solamente el término entre corchetes debe ser igual a 0. Sustituyendo omega t por beta, tenemos que coseno de beta igual a 1. Beta solamente tiene dos soluciones, o 0 o 2pi. La solución de en 0 sabemos que no se puede utilizar por una solución trivial que corresponde a la solución beta igual a alfa. Entonces la solución al problema es beta igual a 2pi. Ya esto lo habíamos visto en el tema pasado. Cuando veíamos las distintas gráficas, veíamos que la solución daba 2pi. Entonces aquí tenemos la forma de onda. En azul la tensión. Como si el, el diodo está conduciendo desde 0 hasta 2pi, es decir, nunca apaga, sobre la carga aparece toda la sinusoidal y la corriente es netamente positiva. Parte de 0 y llega a 0. Entonces calculamos la tensión media, si bien lo podemos hacer por el resultado del caso resistivo-inductivo, sustituyendo β igual a 2pi, o intuitivamente podemos ver que al pasar toda la sinusoidal, el valor medio de la carga es directamente cero. Igual que el valor efectivo sobre la carga va a coincidir con el valor efectivo de la fuente. En cambio, el valor medio tenemos que calcularlo de acuerdo a la definición. Entonces tenemos el contenido armónico. Vemos que para la tensión, como es netamente sinusoidal, solo aparece la fundamental. Mientras que en corriente aparece valor medio y aparece contenido armónico de fundamental. Si calculamos la corriente media, en este caso no se puede calcular por la solución mediante series de Fourier, no podemos hacer B0 sobre R, pues en este caso B0 vale 0 y R vale 0, entonces tendríamos una indeterminación de la forma 0 sobre 0. Entonces se debe calcular de acuerdo a la definición, en este caso 1 sobre el periodo, la integral de 0 a 2pi del valor o de la expresión de corriente. Eso originaría que la expresión de corriente media sea igual a raíz de 2B sobre omega L. La tensión efectiva, ya lo comentábamos que de acuerdo a la forma de onda, intuitivamente al pasar toda la sinusoidal, coincide con la, con la tensión efectiva de la fuente. El valor de corriente efectiva, calculado de acuerdo a la definición, podemos ver fácilmente después de desarrollar la matemática involucrada, que da como resultado raíz de 3B sobre omega L. En este caso el factor de rizado en tensión varía infinito, es decir, estamos en presencia de un mal rectificador en tensión, puesto que deja pasar toda la sinusoide. En cambio el de corriente es diferente a cero. Entonces vamos a tener puentes que son buenos rectificando tensión o buenos rectificando corriente rara vez vamos a conseguir un puente que cumple las dos condiciones un buen rectificado en tensión y un buen rectificado en corriente por eso es importante calcular tanto el factor de riesgo de tensión como de corriente para ver en qué modo trabaja mejor el puente si ¿sí en modo de tensión o en modo de corriente en este caso para la carga inductiva pura vemos que el puente trabaja mejor en modo corriente gracias por su atención